y al momento del de repositorio ¿cómo lo hacemos? venimos a github.com hacemos clic en nuevo le vamos a poner react pilar tecno creo el repositorio y lo que voy a hacer es como yo ya tengo algo creado me voy a copiar esto bien lo que vamos a hacer entonces es, como yo ya estoy en el, en el repositorio, lo que voy a hacer es git init. Perfecto. Veo el estado, veo que hay, bueno, un montón de cosas agregadas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es. Eh, ¿En qué brancha estamos? Estamos en master. Bien. En la práctica nos piden que tengamos. Master, Development y Feature Bueno, yo voy a agregar Master y, y Feature directamente Entonces voy a hacer Checkout-B Que esto es crea una nueva branch Y le voy a poner eh, actividad 1 Como ven, estamos parados en actividad 1 si vuelvo a hacer status, podemos ver que acá están todos los cambios que hizo. Entonces ahora voy a hacer git a-a para agregar todo. Si ahora volvemos a hacer status, vemos que están todas las cosas agregadas. Eh, y bueno, y ahora le hacemos git commit-m. Y lo que queremos, el mensaje que queremos, eh, el nombre que le queremos dar a este commit entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ponerle jobs um, jobs list with create form por ejemplo muchas veces también lo que se suele hacer es si hay algún issue pidiendo esta feature uno se crea el issue eh, y asocia el número de issue y acá pone el número de issue, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, en este caso no tenemos ninguno, así que le damos enter. Y lo que ahora vamos a hacer es esto que copia acá, git remote add, lo voy a pegar acá, ¿sí? Le doy enter y ahora hago keep. Push. Y ahora me va a decir cómo lo tengo que hacer bien. Lo tengo que hacer de esta manera. Copy. Paste. Damos a Enter. Y estamos. Entonces, ahora podemos ver en el repo que ya tenemos dos commits. De hecho. El primero es el que nos creó automáticamente. Eh, el create-react-app react y el segundo es el que acabo de introducir yo con esta nueva feature que son estas job-lists seguramente tengan varios commits en este caso, bueno, yo lo hice en uno solo pero la idea es que cuando uno tiene muchos commits después, cuando se llega a una versión eh, estable del feature se mueve uno hacia, hacia development o master y lo que hace, se hace es se hace un merge y se trae esta feature hacia master. ¿sí? entonces hacemos git checkout master. ¿sí? y si acaso hiciera el estado, perdón, git log one line, vamos a ver que el único el único commit que yo tengo en master es este. Este primero, initialize project no tengo este de la feature ¿no? y si hubiese tenido otros más tampoco estarían acá entonces lo que yo voy a hacer ahora es traerme este commit para acá ¿y cómo lo haría? hago git merge y el nombre de, eh, no, perdón estoy en estoy en master, bien git merge actividad 1 y ya tenemos actividad 1 sin ningún tipo de conflicto en master porque estoy trabajando sola, no había nada distinto en master, ¿no? Entonces, si ahora hiciera ahí Vamos a ver que ahora tenemos los dos. Tengo esto, que ya era lo que tenía antes, y ahora... La feature que vino desde actividad 1. Y si yo quisiera verlo acá, lo que tengo que hacer porque esto, estos cambios que estoy haciendo son locales ¿no? entonces lo que tengo que hacer ahora es git push Ah, de nuevo, no tiene asociado esto lo hacemos por única vez en cada branch y estamos si volvemos acá vamos a ver que ahora tenemos dos branches tenemos la de la actividad una y tenemos master. ¿Bien? Y en master, que tenemos dos comments.